La propuesta, eh, digamos, se basa en, en la idea de que eh, la, los ciudadanos eh, estamos empezando a ser mucho más eh, proactivos en lo que es la construcción de la identidad local eh, de nuestras ciudades y, y digamos que el taller quiere eh, ofrecer un momento de conexión entre muchas personas como muy activas que tienen interés en ser actores de la propia ciudad. Y lo que estamos haciendo es, primero, generar un contexto de conocimiento, un conocimiento del espacio bilbaíno, y trabajarlo a través de las ordenanzas para que se pueda traducir a un lenguaje más sencillo y, a partir de mañana, podamos convertirlo en una acción concreta. Como nuestra idea, se basaba sobre todo en el hecho de desarrollar acciones reales que respondían a problemáticas reales del barrio, lo que hemos visto es que eh, con gente con tanta experiencia después de tantos años, por ejemplo colectivos o asociaciones que llevan ya 20-30 años con 900 personas detrás como socios de estas asociaciones, las problemáticas son problemáticas reales, no es una cuestión ficticia y creemos que estos proyectos que se están realizando responderán precisamente a una necesidad real y que, y que pueden ser de un gran aporte. Y los próximos días nos, digamos, nos dedicaremos a eh, poner en evidencia directamente en la calle cuáles son eh, los límites, los problemas que nosotros detectamos que tienen esas ordenanzas. ¿no? entre amenazas y oportunidades de uso del espacio público. Tienes que pegar. ¡No!